No, no, la alianza que tenemos nosotros ya está establecido, ¿no? Son los sectores sociales quienes fortalecen al movimiento socialismo, ¿no? Ya una alianza política con otros partidos, creemos que ya es descartado esa situación. Hasta el momento, la segunda fuerza en militancia es el movimiento demócrata social del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Estos es en un congreso que se desarrollará en aquel departamento este fin de semana, definirán las candidaturas y las alianzas. Recordemos que en las elecciones anteriores firmaron con Unidad Nacional de Samuel Doria Medina. Respecto a las alianzas y a los candidatos esta va a ser una decisión orgánica hacia las primarias del de 27 de enero del año 2019. Segundo, vamos a aprobar nuestro programa de gobierno después de la realización de 100 diálogos ciudadanos en todo el país. Y finalmente vamos a asumir decisiones respecto a la defensa del 21 de febrero. Según datos proporcionados por el órgano electoral, son 10 las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones primarias. Hasta el momento son el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 no pisoteando el estatuto orgánico ley de partidos políticos la constitución política del estado al impedir de que la militancia tenga ese derecho que se ha establecido en el estatuto a elegir y a ser elegido eso es lo que estamos denunciando y que él está en tratativas negociaciones donde él prácticamente lo que está haciendo es poner en oferta al partido y tenemos información fidedigna que él ya se ha sometido al un de Doria Medina y por lo tanto eh, cualquier eh negociación que lo está haciendo ya va rumbo a eso prácticamente. Eso es lo que estamos denunciando, la ilegitimidad y la ilegalidad de Chichiles para representar al partido. El miércoles 28 de noviembre es el último día para la inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales por cada una de las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y alianzas y la lista será publicada el 8 de diciembre por parte del ente electoral. Esa situación, peleas internas por cargos, ¿no? Y eso está mostrando también a nivel de la población. Es eh, muy eh, productivo el hecho de que se fortalezca la, eh, la democracia, ¿no? Con la participación de más partidos políticos. Ahora, el hecho de que se unan en dos bloques ya es una situación de ellos, ¿no? Para poder enfrentar al movimiento socialista.